Por fin, porque vaya estrés y me sabe fatal por la gente que estuviera en Facebook, porque después de decir, a las cinco puntos! En fin, me he puesto un poco histérica, la verdad, todo se ha dicho. Mira, creo que acaba de salir el email ahora con el enlace. Para... O sea, ¿te imaginas? Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos más rápida que la red. Sí, me acaba de llegar. Esto es como. Bueno, entonces a ver, yo he pensado que como bueno lo está haciendo también más gente que, que hoy es el día San Jordi, que es el día del bueno en España especialmente el día del libro, ¿no? Es el se celebran muchas cosas y tal. A mí San Jordi me parece una cosa muy, muy bonita, ¿no? Lo de regalar flores y libros, eh, creo que es, que es una, una fiesta maravillosa en ese sentido. Y estaba pensando, bueno, tendré que hablar de mi último libro, que claro, sí. está sal, saltando pitos por aquí fuera. De... <risa> eh, entonces, claro, he pensado que más que yo hablar de mi libro que queda muy rollo umbral, vengo aquí a hablar de mi libro, he pensado en preguntarle a alguien y, y a mí me emocionó mucho, tengo que decir que me, me encantó cuando me contaste que te había gustado, porque yo creo que una de las, bueno, para mí, una de las voces que tenía en mi cabeza cuando escribí ese libro, eh, obviamente la mía propia, lo pensaba desde muchos ángulos, ¿no? ¿Cómo se lo escribiría? a mi hija, como se escribía una amiga que me pregunta, una feminista que de repente se queda embarazada y que se empieza a plantear ciertas cosas, pero tenía mucho la voz de ¿y si esto lo lee una obstetra? ¿y si esto lo lee una matrona? Entonces quería saber, bueno, tú cómo lo leíste y qué, qué piensas, y si, no sé, cualquier cosa que me quieras decir, aquí estoy. Pues te lo dije y te lo repito, me encantó el libro porque me... Me sor... Había trozos que para... yo sentía como si lo hubiera podido escribir yo. o sea Sabes ¿Sabe que nuestro mensaje también muchas veces es muy parecido, ¿no? El, el reflexionar desde dónde estamos haciendo las cosas, desde dónde nos posicionamos, me pareció además súper útil. De hecho, te lo voy a, te voy a copiar cosas directamente para aplicarlas en la preparación, que lo sepas. El, el plantearnos ¿no? ¿No? como mujeres y como, y, como, y como matronas, desde dónde hacemos las cosas, desde qué lugar... Porque me parece fundamental en, en, en tener, tomar conciencia de, de lo que es el feminismo y de lo que es la maternidad y lo feminista que puede llegar a ser, a pesar de toda la mala fama que tiene mm. en el contexto feminista, que para mí también es un dolor, porque es que no lo puedo entender, me pasa como a ti, que, que ah, me, me supera a ciertas cosas. Entonces, además, desde el punto de vista de matrona o de obstetra, no es para nada Nadie va a poder decirte, estás haciendo un intrusismo por algún lado, porque es que no lo hay, es una complementación perfecta. Es dar información, pero más que dar información, lo que hace es pensar, la información está ahí, la información está accesible a todo el mundo, pero ¿por qué a todo el mundo no le llega igual? Pues porque no miramos con el mismo con el mismo cristal, no, no miramos el, la, las cosas desde la, desde la perspectiva... Pues eso de ponerse la gafas violeta y de, y de pensar cómo el lenguaje, las palabras, yo como si una cansina de esto también, pues claro, yo lo iba leyendo y decía, Ay, Bueno, mío". es que tú y yo tenemos muchas cosas en común, a mí me, me hace mucha gracia porque es como, hay veces que te leo, y digo, esto <risa> O el otro día que dijiste, voy a entrevistar a Miriam, me digo, joder, ya se me ha adelantado. <risa> las conex claro, el hilo conductor es el mismo, porque realmente es que esa es la mirada, ¿no? De, de cada... Y en el embarazo.. Y en los partos especialmente Es que la misoginia es tan clara Y tan invisible Que es incongruente por definición Para mí, o sea, yo lo veo tan claro Que a veces pienso que soy de otro planeta, te lo juro Digo, ¿seré yo? Seré yo, pero claro Es que luego, no sé A mí sabe lo que me pasa que, que cuando veo ciertas conversaciones Intento, sobre todo las que más Me irritan, ¿no? Siempre intento ponerme En, el, en los zapatos de la otra persona Y entonces digo, a ver o sea, ¿qué hay de nuestro discurso que desde la perspectiva de una feminista pueda parecer que, no sé, que somos unas retrógradas que queremos estar pariendo hijos como conejas? O sea, ¿qué es lo que ellas ven que nos atacan por ahí para decirnos que... Las locas del parto natural, estas que quieren, no sé, que se vayan a una cueva, ese tipo de cosas que, que nos dicen, ¿no? Porque a mí me han dicho esas cosas y por eso me sí. he estado tanto, porque además yo no defiendo un tipo de parto, yo defiendo el bueno el ser un ser humano cuando estoy pariendo también, ¿no? Ni más ni menos. No, no lo sé, a mí me pasa igual que a ti, es que no soy capaz de, de ponerme... No, no entiendo dónde está esa ese rechazo. Quizá también es un poco... El rechazo en una misma a, a una parte femenina o, o de, no sé, de, de un con, que han asociado con, con algo que había que erradicar y que no, no sé, no lo sé, de verdad que no, no lo entiendo, porque es que es, es lo más, yo lo veo como lo, lo más poderoso de una mujer, que puede, además, el, el poder es lo de único decir, es que lo único, lo único que además nadie puede hacer, ningún hombre, nadie puede hacer, y que tienes tú la potestad de decidir si lo quieres utilizar ese poder o no. Es a lo que iba, sin que tenga que ser lo único o por lo que tú te definas. Y claro. Veces. Si es que el poder? poder, el poder es poder, el poder precisamente es decir, y si quiero lo uso y si no lo quiero, no. Mm. Pero sí. de ahí a, a pensar que por amamantar, por parir, por, por criar a tus hijas o a tus hijos con una vinculación, con un apego, con un. Con una, con una entrega, porque esa entrega no es, no, o por lo menos no debería ser a costa del de, problema del sistema que hay alrededor de eso. porque la entrega supone una, un sacrificio? Porque el sistema no cuida esa entrega. Porque todo no lo demás falta. No la vale. entrega sea el sacrificio. El, el sacrificio, no, o yo por lo menos no lo veo así. Para mí el sacrificio de, de, de amamantar a mis hijas, de criarlas con, como yo he creído que las tenía que criar, no estaba en mí. Estaba en que la sociedad me obligaba a volver a trabajar cuando yo no quería. Mm. O cuando yo todavía no, no quería o no lo consideraba oportuno. Y nadie sostenía eso. Y entonces al final, ¿qué pasa? Que la maternidad y los cuidados siguen siendo gratis y siguen siendo lo último, lo del rincón, lo que nadie quiere. Entonces, como que yo y, creo que. Y a que costa a mejor, de. A costa de las claro, a, a de, de la, o de las mujeres primero o de los, o de los bebés y de las criaturas después, que al final. El caso es que el sistema, la banca nunca pierde. No. Yo no sé cómo lo hacen, pero la banca nunca pierde. Y, y claro, yo creo que si lo miras desde ahí, como que no quieres ser ese último mono, en vez de pensar que es que lo que está mal es el sistema y no la, la maternidad en sí, yo creo que ahí viene esa, esa visceralidad, además, que genera mucho, mucho, mucha reacción, porque cuando empieza a tomar conciencia de lo que es la violencia obstétrica, yo te lo digo por, por mi experiencia personal para mí lo más duro fue perdonarme a mí misma porque tú empiezas a mirarte y a ver la de cosas que has hecho y, y reconocer públicamente de, yo he maltratado a mujeres yo he agredido a mujeres en su sexualidad a mí me, me ponía mal al principio y lo, y lo pasaba fatal ahora el aprender a, a mirar para atrás y decir bueno he hecho esto pensando que era lo mejor pero me equivoqué pues bueno, pues no queda otra, ya flagelarme no me va a servir de nada, voy a aprender para que no vuelva a suceder. Pero ese paso es súper difícil, por eso te da, da rechazo. Te da mucho, porque yo recuerdo el caso de una matrona que, que se unió a la Revolución de las Rosas y, y ella un día me lo contó, me dice, Rosa, yo a ti te leía... Y me enfadaba muchísimo y era como bueno, violencia obstétrica, pero ¿cómo pueden decir esto? No? Y, y es una de esas personas que se ha revisado, se ha enfrentado a eso, pero es muy parecido a lo que hablamos del parto o sea, y a lo que hablamos del feminismo en general. Es decir, muchas de nosotras hemos vivido, yo por lo menos, yo, yo he vivido una vida totalmente, vamos de acuerdo con el patriarcado y encantada de la vida en muchos aspectos hasta cierta edad o sea había una rebeldía que no sabía cómo enfocar pero realmente yo me consideraba un, pues eso, un producto para el patriarcado en muchos niveles ¿no? y, y creo que bueno siempre hay ese momento de decir pues eh, me voy a enfrentar con esto y quiero o no quiero ¿no? que habrá gente que prefiera la ceguera o prefiera simplemente no tener que cuestionarse o lo que le suponga a nivel traumático pues como dices tú de tener que pensar ostras he hecho esto y yo misma, claro, o sea, es, un, es una conciencia que adquieres. Yo siempre digo que lo de las gafas violetas, yo lo interpreto un poco más como quitarse una serie de filtros casi. O sea, yo me imagino con las gafas de, de la óptica, ¿no? Y que te van a decir que ves bien y dices, ¡Ah! Me he quitado de aquí las, las múltiples lentes del patriarcado, ¿no? Entonces, verse así cuesta y admitirse como... como pues cooperante o colaboradora o como nos queramos definir pues es un rollo Es que, es una, es que además es una cooperación necesaria mm. y eso es lo jodido porque mm. eso no se perpetúa si la gente que está dentro no lo perpetúa Sí, claro, es lo que decía Es, es, muy, jugador, ¿no? es, es muy infumable pero es que además como mujer el, el, el reconocer esa agresión también es muy difícil mm. y entonces es cuando las embarazadas se empiezan a cuestionar cosas porque además el, el embarazo psicológica y hormonalmente un momento muy dado a, a poder entrar en ese mundo interior tan oscuro. Pero claro, da mucho miedo. Y, y, y el, el poder descargar o creer que puedo descargar toda mi responsabilidad en otros, sí. me pueda facilitar el, el no mirar, el no mirar dentro. Entonces también, por eso me gustó mucho tú, la forma de plantearlo, ¿no? El piensa, ¿cómo has nacido? ¿Cómo... ¿Qué te han contado? Yo eso es una frase que además la utilizo mucho porque cada vez que empieza un grupo de la preparación, ¿de qué sabéis de vuestro nacimiento? Y entonces, claro, todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? El peso, la talla, el día, tal. Digo, bueno, aparte de los números, si quitamos todos los números de las frases, ¿qué queda? Y, y entonces cuando entras en pánico porque es como, Dios mío, el vacío. ¿Qué sí. queda? Y ahí no me queda más remedio que mirar para adentro, ¿no? Y ahí hay un, un freno muy... Muy, muy, muy malo que, que nos echa para atrás. El libro también, en leer lo que es muy fácil de leer, invita a esa reflexión y no resulta agresivo al, al leer. O sea, no, como no es tan directo, como no es tan... es que es algo que estás leyendo, como que puedes parar, puedes volver, puedes... No es lo mismo es que general. yo... Claro, cuando yo estoy delante en un grupo, no como que te sientes también un poco forzado a, a, a responder, ¿no? Pero... El, el hecho de que esté en un, en un papel, en un, bueno, yo lo tengo en ebook porque no me podía... No está todavía en papel. pero que, que el hecho de que tú puedas cerrar, volver, cerrar y volver y, y replantearte esas preguntas de una manera más calmada, pues puede ser una, una reflexión muy, muy interesante. Y creo que como matrona, por eso decía también que todos los profesionales lo tienen que leer, porque el, el hecho de que se planteen las mujeres cómo han nacido, cómo quieren parir, cómo les gustaría y su Capacidad de decisión y pues pone inmediatamente en, de frente que tú como profesional no eres quien tiene la capacidad de decidir, o no deberías por lo menos. Sí, y a mí una de las cosas, y ya no te voy a ocupar más tiempo, pero sí que lo que tenía pensado de hecho leer unas cosas, a lo mejor añado un, un vídeo a esto, el nivel de misoginia que sufrimos. Es decir, a mí la parte que no me encaja, y por eso lo de parte de feminismo, es porque no entiendo, no entiendo los silencios tan grandes que hay a menudo en feminismo, cuando muchas de nosotras decimos eh, compañeras, que nos están diciendo esto. Que, que Yo es que he visto ataques misóginos en referencia a partos que no se dan en, ninguna, en ningún otro ámbito. Que son absolutamente... O sea, de hecho, estaba, iba a buscar tweets que me he guardado ¿no? de cosas que a mí me han dicho cuando... Sobre todo en el caso de... de de la mujer forzada a la inducción en Asturias, ¿no? que, que me tuve que cruzar con los tuits y unas cosas que, que éramos unas irresponsables, que unas locas, que menos mal que los médicos toman el control, o sea, unas cosas totalmente... Pero fíjate qué es lo que está pasando ahora, Jesús, es el miedo, es, mm. la, es la herramienta del miedo. En, en, con la excusa del miedo y de la seguridad, pisoteo tu derecho y tu dignidad. Mm. Y amparándome en ese, me envuelvo en esa bandera de, de tu seguridad, la decido yo. Y ahí, a partir de ahí, todo el mundo obedece. Pero yo de ciertos estamentos lo entiendo. A mí lo que me duele y no entiendo es que ante eso no haya una rebelión feminista brutal que, que, que sea, vamos, como la primera, ¿no? De decir, pero, pero que es que, lo, que no lo que están haciendo. O sea, hay, por aquí y por allá, hay artículos, en alguna conferencia se de la violencia obstétrica, pero no es con la reacción que yo esperaría. Para lo que se dice y que incluso haya feministas, que yo he visto en situaciones que he colgado cosas, compañeras feministas, que, que, me, que bueno, o que digan, bueno, pero es que los médicos saben, pero es que no sé qué, que yo digo, o sea, el feminismo aquí se nos va de repente en la maternidad, o sea, ¿qué nos pasa? Que de repente es como, no, no, pero hasta aquí llegamos, o sea, el tema madre, uuuh, no. Ah. Porque ahí yo creo que toca siempre algo mucho más profundo, que es el, que, que es el origen de, de todo, ¿no? El origen de la y nuestra relación con nuestra madre y nuestra forma de, psicológica de, de enfrentar al mundo que sigue siendo, al final llegamos a, a la autoridad, ¿no? A la figura paterna y materna, como está enfocado y, como, y ahí es donde más se cuestiona, ahí cuestionas todo. Y la, la vulnerabilidad es tan grande en ese momento que todo queda, ya te digo, todo queda como empañado, no todo queda escondido detrás de ese miedo, detrás de, del miedo a la muerte, del miedo... Es que al fin, el, el, ya te digo, es el, el origen de, de la vida, es el, el principio del todo y es como lo no mm. más que la divinidad yo creo. Bueno, te dejo que tengas una clase. Si quieres, lo que podemos hacer es si quieres sal tú y yo cierro un poco el vídeo. O sea que. Pero bueno, lo recomiendas, ¿no? Me has dicho. Te recomiendo <risa> encarecidamente y por favor leerlo todas y, y todos. Y el y siguiente todos. el tuyo ya. El siguiente el tuyo. Y el siguiente ya, bueno, algún día. Bueno, tenemos nuestro cuento el ahí abajo que está muy chulo. lo no tengo aquí, pero eh. sí. Y, y a ver si consigo sentarme a escribir, que yo, además, va muy... Quiero escribir algo sobre Periné, ¿no? Un poco enfocado a profesionales, pero, pero con esa perspectiva también de, de cómo, cómo llegamos hasta aquí. ¿no? El Periné feminista también necesita. ¿También? también hay tela. Hay tela, hay tela, hay tela. No voy a decir tela que cortar por las posibles relaciones, pero hay tela. Bueno, muchísimas gracias, Ascensión. Un placer, como siempre. Chao. Voy a ver si consigo salir. Que sí. <risa> Hasta luego. Hasta luego. A ver si me salgo. Y pues, si no me echas. Sí, a ver, te puedo echar. Ah, sí, vale. <risa> Creo que sí. Chao. Chao. Bueno, pues eh, nada, simplemente deciros que he escrito ese libro con muchísimo, bueno, con muchísima pasión y con muchísimas ganas.